Buenos días, os voy a enseñar un par de fotografías que revisando el archivo de este año pues me da cuenta que ni siquiera las había revelado. Estoy haciendo el calendario del 2023 y repasando bueno pues todas las fotografías que hice el año pasado. Y he un par de ellas desde el Skyline de, de Badajoz, que, bueno, que son tan grandes que, que es imposible enseñarlas en, en ninguna plataforma porque simplemente vería una, una línea, así que la única manera que tengo es como en otras ocasiones pues enseñarla a través de un pequeño vídeo y para que lo podáis apreciar vamos a ello, la vamos a abrir, está compuesta por 32 tomas y la vamos a abrir con esta, para que la veáis vale, esto está hecho desde el cerro de San Cristóbal son 32 fotografías que están pegadas, en este caso empecé de la derecha hacia la izquierda. Y bueno, era complicado porque se está poniendo el sol y tenía que caer también que de alguna manera darme prisa para que no me quedase demasiado subexpuesto la, la zona de la izquierda. Recientemente he ampliado el ordenador con potencia suficiente como para poder pegar este tipo de archivos. Porque ahora vamos a ver las dimensiones que tiene. Pero fijaos que la fotografía en cuestión se ve de esta manera. Fijaos la, la calidad que tiene, ¿eh? de donde está tomada y la calidad que tiene. La podemos ampliar o la podemos reducir. Y fijaos. Hice dos tomas. Una con un filtro normal y otra con un filtro naranja colocada delante del portafiltro de la cámara. Que ahora lo voy a enseñar, que es esta otra toma. En este caso el color que te da es un color anaranjado que potencia dos colores de la tarde. ahí ya, a un 161% perdería algo de calidad porque ya estamos sobrepasando el límite esperado a un 110% un 100, esta se ve perfectamente Vea cómo se ve la gente y esto está tirado por lo menos más de un kilómetro de distancia los planos se pegan al final porque está hecho con un 70%. La verdad que últimamente me estoy dedicando a hacer fotografías de este tipo. su complicación. Pero el resultado luego, como podéis ver, pues es bastante guapo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado.